aquí en al día el informativo de la televisión universitaria y la tenemos de visita a Bill Mandino ella es la delegada provincial del Renatre aquí en la provincia de Misiones queremos charlar un poquito, eh, ponernos al día, cómo están las actividades en el Renatre eh, sabemos que abarcan muchas actividades eh, y bueno vamos a empezar por el principio en qué consiste el Renatre y cuál es el alcance que tiene eh, ¿Cómo estás Bill ¿Qué Man tal? Buen día Muchas gracias Much por, por venir No, al contrario, gracias por la invitación eh, ...siempre es importante que podamos difundir y hacer llegar información eh, a toda la familia rural... ...ya que RENATRE es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores... Uh -huh. eh, ...es un organismo que fue creado por ley... Eh, ...tiene aplicación en todo el territorio de la República... Eh, ...y además es eh, un ente autárquico eh, de derecho público no estatal... Uh -huh. ...que está eh, conformado por la representación de los trabajadores que es la UATRE, eh, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, eh, y por las cuatro entidades agropecuarias más importantes del país, eh, como son este, CRAS, Sociedad Rural, eh, este, Federación Intercooperativa A Agropecuaria, Coninagro, eh, que por la parte empleadora, ¿no? uh -huh. Y si bien no es un organismo estatal, sí está controlado por el Estado, a través del Ministerio de Trabajo por medio de síndicos uh -huh. un síndico titular y un síndico suplente en lo que tiene que ver con lo económico financiero del Renatre ¿no? uh -huh. esta, vendría a ser la tercera pata digamos de, de, del, uh -huh. del Renatre ¿Cuáles son los alcances que tiene a las familias rurales? a, a los eh, En realidad ¿no? eh, comprende a los trabajadores y a las trabajadoras rurales ya uh -huh. eh, este, o sea que establece esta ley la obligatoriedad de eh, registración, ya que se trata de un registro, de inscribir, eh, de, es decir, los empleadores se tienen que inscribir en este registro, uh -huh. siempre hablando de los rurales, y eh, además tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores rurales. Uh -huh. Más allá de, de la inscripción, darle la alta en la FI, por supuesto, claro. y todo eso, es decir, eh, inscribirle en este registro. Uh -huh. También este registro se caracteriza o tiene como objetivos este, el de emitir la libreta de trabajo rural, que es eh, un documento muy importante porque eh, vendría a ser, eh, digamos, como el ADN, ¿no es cierto?, de, del sector rural, ya que en esta libreta, eh, digamos, esta libreta contiene todos los datos eh, laborales del trabajador, uh -huh. es decir, el Código Único de Identificación Laboral, el CUIL, uh -huh. eh, la fecha de inicio de su relación laboral, los uh -huh. datos de su empleador, la fecha de cese de la relación laboral, eh, y todo lo que tiene que ver con la relación laboral eh, en sí, como la remuneración que percibe, la tarea este, que desarrolla, la categoría laboral en la que se desempeña eh, este, y todos los demás datos como por ejemplo los datos de su obra social, lo que es aporte y contribuciones de su obra social, uh -huh. eh, de todo lo que es aporte y contribución en general, de si está afiliado a un sindicato y también los datos referentes a su empleador, eh, el actual y los sucesivos, es decir, el código único de identificación tributaria y todo lo demás datos del empleador, ya sea una persona física o jurídica, ¿no? eh, El tema de, por ejemplo, los trabajadores de la yerba mate, trabajadores del tedio ¿cómo está la situación hoy en día? ¿En qué sentido? En el sentido de registro, en el sentido de. Ah no, todo eh, lo que digamos tiene que, que ver con... eh, bueno, llevamos adelante, no es cierto, distintos tipos de actividades como para eh, concientizar y difundir un poco todo lo que tenga que ver con la registración del trabajador es decir, todo lo que tenga que ver en eh, la lucha contra el trabajo infantil contra la informalidad contra la trata o explotación laboral es decir, contra todo eso y la verdad es que, digamos, los efectos se van viendo porque eh, esto trae como consecuencia el, principalmente el aumento de la registración ¿no? Uh -huh. también está la ley 25.191 que es la que crea el RENATRE le faculta al organismo eh, a realizar actividades de contralor, es decir, tiene facultades de contralor, es decir, de controlar el cumplimiento de esta ley. Eh, en lo que le compete a Renatre, como decía, principalmente es la registración y también el tema de eh, que esté inscripto en el Renatre, es decir, eh, no solo que esté blanqueado el trabajador, trabajando, digamos, formalmente, sino que cuente con la libreta de trabajo rural, ¿no? Principalmente eso... Y otro de los objetivos del RENATRE, eh, que es muy importante, es el de, este, digamos, otorgar el sistema integral de prestaciones por desempleo a los trabajadores o trabajadoras rurales que reúnan determinados requisitos, ¿no? eh, eh, Es importante destacar que eh, antes de la creación del RENATRE, eh, el trabajador rural no tenía derecho a percibir la prestación por desempleo. Sí. ¿Por qué? Porque si bien eh, el empleador venía realizando las contribuciones para el desempleo, ¿no? que es del 1,5% eh, del total de la remuneración sujeta a aporte de cada trabajador rural, eso iba al Fondo Nacional de Empleo, es decir, todos los empleadores rurales venían haciendo esa contribución. Pero ¿qué pasaba? El trabajador rural eh, no tenía el acceso o no tenía el derecho a percibir la prestación por desempleo, a diferencia de todas las otras actividades, ¿no? Eh, entonces digamos que esta ley 25.191 viene como a cubrir un poco un vacío legal uh -huh. en cuanto a ese eh, derecho o en ese sentido, o sea que a partir de ahí empieza a percibir lo que es la prestación por desempleo. Y como decía, se tienen que dar una serie de, de requisitos, principalmente encontrarse en situación legal de desempleo. Uh -huh. Es decir que, por ejemplo, no tuvo que haber sido despedido con justa causa o no tuvo que haber renunciado, eh, principalmente, y también, eh, digamos, depende si es un trabajador permanente haber trabajado, eh, porque tenemos los permanentes continuos los permanentes discontinuos y después tenemos lo de temporada, los temporarios, los cíclicos uh -huh. eh, o de eh, permanentes discontinuos en cuanto a los permanentes continuos eh, digamos, por lo menos haber trabajado seis meses sí. ¿no es cierto? dentro de los últimos tres años de haber sido despedido, ¿no? Uh -huh. para poder percibir la prestación por desempleo eh, en cuanto a, la, a la de, digamos los demás trabajadores, ya sea permanente discontinuos o de temporado cíclico o temporarios, eh, haber trabajado efectivamente 180 días. Uh -huh. sí, Es decir, no decir tres meses, sino claro. 180 días, uh -huh. ¿no? porque tiene que ver con la contribución también. Claro. Eh, la prestación por desempleo no es algo subsidiario, no es un subsidio, sino que es contributivo, no uh -huh. es por la contribución que realiza el empleador respecto a los uh -huh. trabajadores. Vilma, este, y sí. en todo este, este, este registro que hacen sí. eh, se encontraron con irregularidades sí eh, claro de, exactamente. de todo tipo no me imagino en todas las áreas de los trabajos exactamente la ley 25.191 fue sancionada eh, a fines del 99 no y empezó sí. realmente el registro empezó prácticamente por decirlo así en el 2000 uh -huh. eh, o sea que ya eh, digamos eh, tiene sus años el sí. Renatre donde tuvimos que hacer una fuerte campaña de difusión y concientización en este sentido. Eh, y sí, justamente eh, en todos estos años hubo un cambio, más allá de que también vienen contribuyendo otros organismos en este sentido, no, sí. no somos los únicos que claro. estamos fiscalizando, pero sí estamos fiscalizando este, permanentemente las eh, distintas localidades de la provincia en las distintas actividades rurales. ¿no? Es decir eh, es permanente la, la fiscalización, y, y bueno, la verdad es que eh, se va tomando conciencia también en este sentido. Eh, el Renatre hace mucho trabajo de capacitación y dentro eh, de, ese, de esa capacitación mucha concientización. Este, y venimos capacitando en las distintas actividades uh -huh. también, ¿no? Este, y por ejemplo, eh, también se hacen charlas además de las capacitaciones, charlas informativas, no solo a los trabajadores, sino también sí. a productores o empleadores, uh -huh. ¿no es cierto?, en ese sentido. Uh -huh. sí. ¿Qué alcance tiene el Renatre hoy en día? Digo, ¿cuán, can, ¿Cantidad? digo Es muy difícil hablar de cantidad, digo, pero toda la provincia de Misiones tiene un registro más o menos de los y bueno, trabajadores sí. rurales. Sí, lo, lo que pasa es que Misiones es una provincia sí. netamente rural, sí, sí. y en cuanto a los números es muy dinámico, uh -huh. va cambiando, porque eh, lo que para nosotros importa son los activos, lo que porque ¿qué pasa? suponete vos empleadora contratás hoy a un trabajador y lo tenés registrado lo tenés en blanco claro. todo mientras esté en relación laboral con vos uh -huh. ponele y a lo mejor con el próximo empleador que trabaja está en negro claro o puede ser que vos mismo un tiempo lo tengas blanqueado y un tiempo lo tengas en negro. Entonces, por eso es muy dinámico, claro. para nosotros tiene mucho que ver el activo, el que está contribuyendo es el que cuenta claro. y vamos por los que no están, uh -huh. eh, digamos, sí, sí, en sí. esa situación. Los que no tienen ese alcance. Exactamente, uh -huh. los que no están trabajando, los que están, eh, digamos, ejerciendo como una competencia desleal respecto uh -huh. tanto entre empleadores como también entre trabajadores por eso también fiscalizamos mucho con otros organismos uh -huh. como migraciones ponerle porque eh, se da mucho por ser una provincia limítrofe de los extranjeros claro. muchos están indocumentados entonces digamos que vienen a trabajar a misiones que no tenemos nada en contra de los extranjeros los sino que eh, como claro sino que eh, vienen a ¿no? lo mejor a, a trabajar de manera indocumentada claro. trabajan en negro y eso les significa una competencia leal a los traba otros trabajadores porque al, al ser en negro Fiscalía también un menor costo, digamos, en Bien. este en hacer trabajo informal, ¿no? Bien. Entonces también fiscalizamos, eh, qué sé yo, con el Comité de, de Lucha contra la Trata, se han detectado varios casos en la provincia, en las distintas actividades, principalmente yerba mate, forestal, y se le va a detectar también en la mandioca, eh, digamos, eh, trabajo en situación eh, donde se detectaron indicios, de explotación. Después la justicia federal determina si realmente hay explotación laboral o no, porque lo que nosotros es ver, lo que hacemos es ver si se dan indicios o no. Uh -huh. Si se dan los indicios, son indicios. Uh -huh. Hasta tanto la justicia claro, después corroboran. lo determine sí. porque es un delito penal. Uh -huh. ¿no? Este, Milma, bueno, sí. quedan un montón de cosas para hablar, uh, seguro, pero sí. bueno, los tiempos. Eh, bueno, redondeando un poquito, proyecciones para el año que viene, breve síntesis. Bueno, vamos a seguir como este año, uh -huh. vamos a seguir capacitando en las distintas actividades. Este año hicimos más hincapié en los trabajadores de la yerba mate, uh -huh. en la tarefa, porque aparte porque es una actividad que es la que tiene Principal. la mano de obra intensiva, ¿no es sí. cierto? Eh, pero el año que viene la idea es, además de hacer eh, capacitación en la yerba, hacer también otras actividades como ser ganadería, uh -huh. que ya hicimos otros años uh -huh. también. Eh, como hacer eh, en la forestal, en el citrus, es decir, en esas actividades a lo largo del año eh, ir realizando capacitaciones eh, y vamos viendo las que, cuál es la temática que se necesita en cada actividad. Eh, siempre son teóricas prácticas, digamos, las capacitaciones, sí. porque se hacen eh, teórica pero también en terreno, ¿no? Uh -huh. eh, donde lo, lo llevamos adelante en algunos casos solos o en otros casos, depende de qué tema sea, también con otro organismo como el INTA, el Ministerio del Agro y la Producción, o uh -huh. otro organismo que nosotros Bien. los convocamos para eso, ¿no? Y seguir fiscalizando, eh, principalmente seguir brindando la prestación por desempleo a la familia rural, a los trabajadores rurales, uh -huh. eh, pero eh, digamos como una forma de protección, ¿no es cierto?, de, de los trabajadores rurales, una protección social. Uh -huh. Y es un sistema integral, ¿por qué? Porque no comprende solamente una... Eh, cuotas monetarias uh -huh. o de dinero, sino también eh, durante ese lapso eh, el beneficiario o la beneficiaria también tiene acceso a seguro de salud, o sea, una cobertura de salud, uh -huh. tanto para el titular como su grupo familiar y también, eh, digamos, eh, cobertura en sepelio uh -huh. para el titular y su grupo familiar, además de percibir asignaciones familiares a través del ANSES Bien. y eh, ese lapso, mientras dura la prestación, por ejemplo, supongamos que un trabajador tenga le corresponda eh, percibir 12 cuotas, supongamos, porque tiene mucho que ver con la tarea que realizaba, con el con el tiempo que trabajó, la cantidad eh, de cuotas que nunca puede ser menor a dos cuotas y nunca puede ser Bien. mayor a 12. Eh, este, tiene mucho que ver eso, es decir, eh, ese tiempo trabajado, supongamos 12 cuotas, 12 meses, es considerado como, eh, perdón, ese tiempo del beneficio, como tiempo trabajado a los efectos jubilatorios. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Vilma. No, por favor, gracias Muchas a vos gracias. por la invitación. Bueno, continuamos eh, con más aquí en El Día.